The odd thing about the picture, and I've seen it countless times, you know, the enigma of it is Cain Kane itself, Cain Kane, Kane himself. You don't know him. People will think what I tell them to think. Uh, he's afraid of knowing himself. He's afraid of letting anything out that might be indicative of his feelings, his emotions. Are you coming, Charles? Oh. Una cosa que destaca muchísimo en la película, y que también se ha hablado mucho, es de cómo se utilizan las luces y las sombras. Cómo las sombras, como hemos dicho anteriormente, tapan completamente la cara de los personajes. Y no solo de los individuos, que hemos hablado antes, también del propio Kane en algunos tramos de la película. Todo esto sirve a un propósito completamente narrativo. Un ejemplo de ello sería, volviendo a una escena que ya hemos visto anteriormente, la escena de la firma. Podemos hablar de dos cosas, de iluminación y de enfoque. La cara de la madre está medio oscura, medio iluminada, pues está a punto de vender a su hijo, lo cual es algo bastante amoral y algo que una madre normalmente no haría, pero lo hace por su bien, por eso tiene las dos mitades. Está haciendo una cosa que no es ética, pero lo está haciendo por un bien, lo está haciendo por el bien de su hijo, que se críe en una casa que no sea de pobres. Pero lo más destacador no es simplemente la iluminación, también es el enfoque. Normalmente en el cine se suele desenfocar el fondo para centrar la vista en una persona u un objeto. En cambio aquí vemos el escenario entero, tanto lo que hay cerca como lo que hay lejos. Esto se consigue con las lentes de la cámara. Se llama profundidad de campo y se logra con el diafragma. El diafragma es la parte que permite la entrada de luz a un objetivo. Contra más abierto esté, menos profundidad de campo tiene lo que significa que hay menos espacio donde se nítido un objeto o una persona. Para conseguir lo que hace este film hay que cerrar más el diafragma, lo que causa que todo esté perfectamente enfocado. El problema de esto es que pasa menos luz y se necesita variar los parámetros o poner más potencia a la luz empleada para que no se vea oscuro. Toda la película tiene una profundidad de campo inmensa, cosa que otra vez pudo venir de su época en el teatro. Profundidad de campo. A ver. Aquí mismo. Iluminación del expresionismo alemán. Otro punto interesante en la iluminación es cuando Kane pasa de estar en la luz a la sombra. Esta escena habla sobre una declaración de intenciones. El hecho de que se sumerja en las sombras justo cuando habla sobre ello nos dice que en un futuro algo malo va a pasar.